hola a todos y bienvenidos a Danzen, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy continuaremos con un nuevo ciclo de videos, pero ahora vamos a tomar un poco las datos de curiosidad vamos a volver a esas mini bibliografías en las cuales veremos datos muy interesantes acerca de grandes científicos y el día de hoy vamos a hablar de dos hermanos los hermanos Wright y vamos a hablar también de Samuel Langley que tuvieron una rivalidad en todo lo que tuvo que ver con la aviación así que no siendo más comencemos comencemos con sus oficios Samuel Pierpont Langley se desempeñó como asistente en Harvard College Observatory y luego pasó a ser catedrático de matemáticas en la academia naval de los estados unidos mientras que los hermanos White, Orville y Wilbur se desempeñaron como administradores en una tienda de bicicletas en Daytona pero el gran interés que les llamó todo lo que tenía que ver con la aviación los llevó a explorar otros rumbos y otros caminos galardones en 1886, Landy gana la medalla Henry Draper gracias a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos debido a sus contribuciones en física y también gana la medalla Hansen en Francia Ahora bien, los hermanos Wright fueron considerados las primeras personas en sostener un cuerpo más pesado que el aire que funcionaba con un motor y sostener un vuelo de alrededor de 59 segundos. Esto ocurrió en el año 1903 en la playa de Kitty Hawk en Ohio. Sus estudios. Lanley hizo estudios hasta la secundaria y luego de forma autodidacta se fue a las bibliotecas de Boston para estudiar y profundizar en temas de ingeniería y de astronomía. Mientras que los hermanos Wright profundizaron mucho en todo lo que tenía que ver con la aviación y para ello tomaron los fundamentos del ingeniero alemán Otto Lilienthal y también se apoyaron de los estudios del ingeniero Samuel Langley. RIVALIDAD EN LA AVIACIÓN Langley diseñó y construyó un aeroplano piloteado con motor de gasolina y también refrigerado con aire, lamentablemente el 8 de diciembre de 1903 desarrolló la prueba y este se estrelló en el río Potomac, mientras que los hermanos Wright no aceptaron las inversiones que les quería hacer Lanley para el desarrollo del aeroplano, decidieron por cuenta de ellos mismos y de su gran esfuerzo a partir de eso crear un aeroplano en tan solo 11 meses e hicieron la misma prueba el 17 de diciembre de 1903 pero en este caso con éxito Invenciones Lally a través de sus estudios de radiación solar le permitió en el año 1878 el desarrollo del volómetro que le permitía medir la intensidad y el espectro de radiación solar mientras que los hermanos Wright fueron los primeros en Hacer funcionar una hélice efectiva y la más efectiva de la época También las invenciones de lo que tienen que ver con el túnel de viento Y la generación de términos como los alerones, el timón vertical y el elevador horizontal Términos que son muy utilizados en aeronáutica Antes de continuar con otras cinco curiosidades Quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias de reflejo, limpieza y calidad que brillan una empresa especializada en productos para el aseo tanto a nivel hogar como para instituciones veamos algunos de sus productos destacados podemos ver el sellador de pisos en sus diferentes presentaciones y sus diferentes colores también podemos encontrar la crema lavaplatos en sus diferentes presentaciones y en aromas limón, chicle y también en avena no olviden que los pueden contactar a través de la página web que aparece en pantalla y allí poder averiguar más acerca del producto o servicio de interés Nacimiento Samuel Pierpont Lally nace el 22 de agosto de 1834 en Rosebury, Boston mientras que los hermanos White Wilbur Wright nace el 16 de abril de 1867 en Milby, Indiana y su hermano Orville Wright nace el 30 de mayo de 1871 en Dayton, Ohio fallecimiento Lally fallece en el año 1906 en Aiken Wilbur Wright fallece de tifus en Dayton en el año 1912 y su hermano Orville Wright fallece en el año 1948 por un segundo paro cardíaco también en Dayton. Otros aportes, Langley se le reconoce por la absorción selectiva de energía solar, también por la determinación experimental de ondas en un espectro sensible. Esto en el año 1884, y se le reconoce por los espectros solar y lunar. Los hermanos Wright, en cambio, fundaron la American Wright Company. Se escribieron muchos libros basados en las hazañas de estos dos hermanos. Y, como otro mérito, grandes científicos e inventores tomaron aportes de todo lo que ellos desarrollaron en la aviación para nuevos inventos. Sus problemas. Tanto Lanley como los hermanos Wright tuvieron problemas en el desarrollo de la aviación. Lanley trabajó con un aeroplano demasiado pesado, el cual era muy difícil de maniobrar para el piloto, por lo cual tuvo problemas en su despegue en 1903, a pesar de que lo volvió a intentar en 1914 para poder luchar contra la patente de los Wright ahora, los hermanos Wright trabajaron de una forma muy disciplinada y constante y pasaron noches enteras leyendo, investigando y consultando todos los pormenores que tenían que ver a la hora de desarrollar el aeroplano y se dejaron guiar mucho por todos los que manejaban la parte de la biblioteca los bibliotecarios les indicaban y les guiaban a la hora de encontrar los libros necesarios para poderles aportar en su desarrollo en la aviación. Por último quiero dejarles estas dos frases de inspiración de los Wright. Los hombres llegan a ser sabios así como ricos, más por lo que guardan que por lo que reciben. Wilbur Wright. Si todos trabajamos en el supuesto que lo que se acepta como verdadero